Y bueno, para ver. Claro. Así. Sí. Eh, se claro perfecto primero si puedes presentarte diciendo bueno no, Mago es una marca de relojes que la fundamos hace cuatro años eh, siempre nuestra idea es digamos hablar desde los accesorios porque no lo, queremos, no lo queremos mostrar solo como un instrumento que te da que te da la hora sino como algo para vestir creemos que el reloj ya, ya pasó digamos la función de Quiero ver la hora, tienes el celular. Pero sí eh, te sirve como un accesorio para complementar tu vestimenta. Y es por eso que eh, decidimos hacer correas intercambiables, eh, cosa de que, digamos, depende qué evento tengas o qué situación de tu día o de la noche, elijas cómo vestirte. Eh, queremos que empiece a ser parte de tu ropero, por así decirlo. que es, O sea, cuando pienses qué te vas a poner, que pienses qué reloj te vas a poner. Nuestra idea para Abaco con Felo es una marca mucho más amplia que solo relojes. De hecho, es todo accesorios. Yo Abaco quiere decir accesorios Buenos Aires Company, son las, las siglas eh, que arrancamos con relojes. Y bueno, la idea, nosotros tenemos un concepto mucho más amplio de la marca y la idea es ir, a poco, ir expandiendo ir expandiéndolo Siempre dentro del rubro accesorio, en no salir de eso, pero enfocarnos siempre en eso. Es muy difícil separar, digamos, lo que es la vida personal de lo laboral, porque prácticamente siendo emprendedor es lo mismo. O sea, te, vas a, te levantás pensando en laburo y te vas a dormir pensando en laburo y soñás pensando en laburo y capaz dormís poco por eso, porque tu cabeza te digamos, va a mil. Eh, yo muchas veces pienso en qué, o sea, no me, no me acuerdo de momentos que yo llegaba a mi casa, cerraba, cerraba la compu y me ponía a hacer algo que no tenía que ver con el trabajo. O sea, pero creo que te terminás acostumbrando o es parte de, digamos, del ADN emprendedor. O sea, no, como que para vos, para mí no es un trabajo. O sea, para mí es algo que me divierto haciéndolo. Entonces, como que si me canso es porque tengo sueño y me quiero dormir. Eh, procesos. Eh, ciertas cosas que por ejemplo empezás a hacer una empresa, un emprendimiento, tienes que arrancar básicamente de cero. Cómo, viste, cómo organizar hasta las carpetas, cosas tan sencillas como eso. Por ahí haber este, laburado antes en relación de dependencia y ver cómo hacían ciertas cosas, me permitió aplicarlo, viste, eh, más que nada así, si lo que es proceso fue fundamental. Aparte, viste, por ahí en la primera empresa que era ingeniería, era todo muy, todo muy estructurado, entonces eso, viste, medio que te, te ordena la cabeza para después poder, eh, poder este, organizar temas que por ahí uno piensa que es una boludez, pero si no te organizás, es imposible, pues estás con 2500 kilómetros todo el tiempo. Eh, sí, primero hubo una inversión inicial, eh, nosotros tuvimos varios cambios de socios. Eh, fuimos el primero de los socios, socios iniciales, que se terminaron yendo, eh, trajimos otros dos socios, inversores, eh, pusieron capital, ahí hicimos una ronda de, de inversión. Eh, hoy en día, hace muy poco, hace nada, un mes diría menos, eh, estamos Felipe y yo nomás, reestructuramos parte de esta reestructuración que te contaba, no fue solo de la empresa sino también societaria, eh, quedamos Felipe y yo. Así que sí, se puede decir que tuvimos una ronda de inversión, eh, que esto fue en el principio de 2018. Lo que nosotros tratamos de hacer es generar una comunidad, generar una familia, eh, o también digamos, transmitir un estilo de vida que sea lo que la, lo que la gente quiera tener o quiera hacer. Eh, creemos que es importante ponerte también del lado del consumidor y, y de alguna manera ver qué es lo que quieren para saber qué es lo que le tenés que transmitir, digamos. Hoy una persona no se lo compra solo por el, por el uso, sino por todo lo que le hacen sentir. O sea, es como que eh, tra necesitas transmitir sentimientos, por así decirlo, para, a la hora de vender algo y creo que es lo que nosotros transmitimos. Eh, cualquiera puede hacerlo, eso estoy seguro. Eh, tenés que bancarte o sea, si te sale todo bien que es muy difícil que te todo bien eh, está buenísimo pero tenés momentos en los cuales te va mal momentos en los cuales te equivocás eh, momentos en los cuales te arrepentís te van a mandar toda la mierda y volver a la relación de dependencia eh, y tenés que tener no sé, a decir nervios de acero o sea, no es que yo, me pasa a veces pienso mucho, estoy muy, viste Pongo muy soy ansioso y, y me vuelve loco. Este, no, ya o sea, no es para cualquiera. Cualquiera puede emprender, emprender pero no cualquiera podría bancarse Ya, tienes que estar dispuesto a bancar de fracasos. O sea, cuando dejas de ver los fracasos como un fracaso y lo tomás como una parte de aprendizaje, es algo que bueno te mandes un cagadón que realmente no puedes volver. Eh, ahí es como que entras como en un, viste, como que rompes la resistencia y entras como en un estado en el cual estás acostumbrado a vivir en, el, en el, ese caos sano. Estar todo el tiempo como, eh, nada, viste, planificaste algo, te salió más o menos, entonces salió bien, modificaste, lo cambiaste, lo volviste a hacer, te volvió a salir mal, che, que cagás, pues si te bajoneás, viste, no, no, olvidate. Somos, pegamos 10.500 palos todo el tiempo, y está en uno después, irte corrigiéndolo. Pero sí, vamos a la pregunta, cualquiera puede emprender, pero yo creo que no cualquiera eh, puede tener éxito emprendiendo.